Somos el equipo número uno en Ingeniería en Procesos Industriales y esta es la tercera práctica de Laboratorio de Electrónica Digital en donde utilizamos el software Proteus para simular el circuito y comportamiento de las compuertas lógicas AD, OR y NOT. El subcircuito 74LS04 pertenece a la compuerta NOT. Entre sus características podemos observar que tiene una entrada y una salida así como posee seis compuertas dentro de esta. En este caso solo utilizamos una compuerta conectando en los pines 1 y en la salida al pin 2. Comprobamos un funcionamiento al enviar 0 como entrada y recibir 1 como salida. Y al 0, 1 su entrada y 0 su salida. El subcircuito 74LS08 pertenece a la compuerta AND. Entre sus características podemos observar que tiene dos entradas y una salida en cada compuerta, así como poseer cuatro compuertas internamente. Conectamos sus dos entradas al pin 1 y 2 y arroja su salida a través del pin 3. Ahora comprobamos su funcionamiento. Su salida será 1 siempre y cuando ambas entradas sean 1. Al ser alguna de estas o ambas 0, su salida siempre será 0. El subcircuito 74LS32 pertenece a la compuerta OR. Entre sus características observamos que tiene dos entradas y una salida para cada compuerta. Internamente posee cuatro compuertas. Conectamos sus entradas al pin 1 y 2 y arroja su salida a través del pin 3. Ahora comprobamos un funcionamiento. Al ser cualquiera de sus entradas o ambas 1, cualquiera de sus salidas será 1. Y esta es la práctica de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente.